Cruza ¡Cruzamos una esquina y nos está esperando sí. un encapuchado! ¡Datería de guardaespaldas de noches! Maxi ¡Cuando el trabajo de guardaespaldas no va para tanto! <risa> Como que máximo le le digo por ir al baño porque está pegando una corrida. ¡Eso eso suena mal! ¡Ignoren eso! ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Señorita, Sargento Ruiz, último llamada primero y último llamada atención. Esos mensajes no son para escuchar por la radio, listo. Como que no, como okay que no, yo ya estoy acá ya paja. Vea esa cosita que se va a bajar del vehículo. Déjame ver. Uy, como, papi, ya toca trabajar, venir todos los días. La, la listo, que ya, señor peso. médico, sí, señor. él es el conductor sí, de su vehículo, listo, entonces, reconozcalo, esté muy pendiente a todas las indicaciones que le vaya a decir a usted sí. en caso de una emergencia, ¿listo? Eh, listo, listo. Y ya listo, venga conmigo un momento. Ya, ese es el vehículo, en el caso exacto. Eh, se Sánchez, Sánchez, ya, que vale. tiene un Listo, de uno. Mateo, el médico viene con nosotros. Abre. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ahí es fuerte y claro. Ok. Oh muchachos, moto haciendo zona al frente. Y tenemos una camioneta sospechosa al frente. Estoy atento. Iba a hacer algo porque se me olvidó. No. Ruiz, Ruiz, ¿me copia? Le copio. Eh, ahí llega su pedido también, ¿vale? ¿Cómo? Eh, el muchacho por el que me estaba preguntando. Yo no les pregunté. Ah, ay, ahora sí, ¿no? <risa> sí, hay muchachos como son? Uy, ¿cómo lo niega? ¿Entendido? Faltó Víctor 5, pero ¿en cuánto llegan o okay. qué? Eh, en unos minuticos ya, vamos. Listo, pero llegamos? tengan cuidado, listo. Llegan a la fondo 6 Ya arrancamos. Qué tensión hay en el ambiente. Sí, sí, estamos... Cruza, cruzamos una esquina y nos está tirando sí. un encapuchado. Sí, o sea... Es, es, es que primera vez que... Estoy bajo esta presión así de escoltas y de todo eso, pero... ¿Sí? ¿Nunca la había pasado? No, no, nunca. Pues igual con el alcalde de Paulino, fui nombrado inspector de, de salud. Ah, bien, excelente. Buena esa. Sí, sí. Bueno, parece que... Eh, muchachos, parquen los vehículos ahora la frente, exactamente. Bueno, pendientes. Me avise Primo cuando le pueda bajar. Aguanten. O sea, le está limpio todo, vale. El Águila uno se ha bajado del vehículo, así que ya va a ingresar. a como en los Víctor, a en los Víctor. Ay, zona, qué tensión. a traer una gran compra de chale con tíbalas, vehículo entrando desde el oriente sale y se vuelve hacia McDonald's yo no ido a McDonald's ¿qué tal es? ¿Qué es muy costoso sí, co co costoso y pequeño <risa> blanco tirador ubicado en la torre más alta Ah, pero una torre, en una torre? Helicóptero de la policía volando bajo en sentido de McDonald's, cambio. Águila, águila entrando al nido, águila entrando al nido. Eh, me queda en la puerta entonces. No, ahí está el guardia. De... Vehículo desde el oriente por mantanas hacia, hacia fonda. Se está acercando el vehículo color morado. Oh, muchachos, mantengan sus pistolas. Manténganlas, manténganlas vehículos vehículo se dirige hacia el Whisky de la Fonda, coge hacia el sur, se parquea el, hacia el sur de la Fonda. Se parquea, se parquea, bajando su vez. Tranquilo, tranquilos, ah, es... tranquilos. hey manito, tranquilo que ni vamos a hablar con el, preci... con el alcalde, viejo. Alto un segundo, alto un segundo. Alto un segundo, no, no, no, en no, la no. espalda. Siempre que están como rodeados, listo, entonces no se le ahí así. También tenemos el helicóptero de ponal hacia el sur de la funda. Se acerca otro vehículo desde el oriente, una camioneta roja. Está acercando espacio, camioneta roja se parquea hacia el norte de la fonda. ¡Alto Pero un segundo, amigo! ¡Alto un segundo! ¡Alto un punto. segundo que no puede Tranquilo, pasar! lo veo que ya hablé con el... No, con el alcalde. No, ¡Alto mano. un segundo! Manténgase un segundo y no, ya le motivo. digo, ¿vale? Ah, no, son me papatos, mijo! No, es que quiero no dejar entrar todavía. Me confirma, cerca? jefe. ¿Los dejo pasar? Eh, no sé, sí. Esperaba, antigo. No. Llega una moto. Permiso, permiso. Se si bajan dos sujetos de una a 4 run y el parque al norte de la funda. Llegó una Ducati. Viene con los, los otros sí, cuatro. Mano, ya, tranquilo. Alto, alto, alto. No, no, no, no. No pueden pasar todavía. Aguante un segundo, ¿vale? No, no, no, no. Alex, es un momento. Aguante, que no pueden pasar. Aguante un segundo. Ah, carajo, ya pues. que. Buenas señor. Ah, Buenas. Ah, aguanta bueno, un segundo. Hermano. Ya le digo para no que se acabe echado. así? Quiero un millón. Lo doy un millón viejo ya y deja entrar. Eh, ah, sí. eh, no se va a entrar. María Armando. Sería ah, bueno cacharlos. Sí, sí, sí. cacharlos. yo soy el dueño de McDonald's. Me citaron aquí. Y Mantenga ya. un segundo. Uno de ellos me dice que es el dueño McDonald's. de McDonald's y que tiene una cita. Me confío nada. Aguanta. Ah, bueno. Aún así, cachelo, porque, pues, qué tal. ¿quién es el dueño de McDonald's? Arepas, arepas Coca-Cola. Vamos a que les están les Retiran los vehículos, camioneta morada ay, hacia ay, el, ay. el sur de la fonda. La Ducati. que sí, que sí si lo deben entrar, que también está un señor Tatán, un señor Frank. de llegar un vehículo desde el oriente y se parquea al norte de la fonda. Y sí, un tamalito. Eh, el Crisol. No, o sea. De la Ducati. Ya, páseme su documento de identidad. Sí, Pero, amigo. Bien. Buenos días, caballero. ¿Cómo es? El... Están yendo todos los, de los no vehículos. ¿sí? Lo Afirma. Lo dije muchas veces. Ya está, pues. Se retira <risa> camioneta y Ducati Entonces, hacia el sur de la fonda. Paró la camioneta. La de se devolvió sí, eh, sí, sí, de eh, de Y se volvió a ir hacia el sur de la fonda, sí, se volvió la, la moto. La hacia moto, el la norte. moto se volvió. Yo creo sí, que se, me se me van en el barco. No, mi gracias. Upa, el de le tengo una... Me una... confirma, Pipe Milán. Pipe Milán. Creo que los del Putty Club y los de McDonald's se van a entrar listo. O sea, más bien que hables con la seguridad los escoltas. Listo, me me, me ¿No dijo que, que es, es el de McDonald's, ¿sí? El, el, el... Se retiró camioneta y Ducati hacia es? el sur. y es la empleado, el pero él la puede esperar a esperar sin ningún problema. Ah, listo. Los que están más cerca, que hablen con él? Listo, tenga su cédula. Venga conmigo un segundo. Claro. Prueba radio. Si amigo, vea, dice que el dueño de McDonald's y que tiene una cita. Ya me confirman que cincuenta. Perfecto, ya lo cacharon. No, aún no. Para que se le haga el cacheo y de una pase. Colabora y cachándolo, por favor. Max. Eh, las personas que vienen a entrar, eh, creo que son los del McDonald's y los del puti aéreo, ¿listo? club. Entonces, vale. eh, no, pues que entren, de todas formas, pues arriba está los escoltos del alcalde, ¿listo? Entonces Entendido. A Listo, vale, entonces no? Estamos de bien acá, ¿listo? Vale. El tipo de azul que está en la trasera, que... que... Eh, es compañero el que entró. Aquí wow, lo vale. estoy analizando. Veamos, veamos qué tiene este sujeto aquí. Comida... Oh. ¿Y esta pistola qué, amigo? Eh, Mi arma personal, señor. ¿Tiene licencia? Sí, claro que sí. ¿Me la facilita si ¿Sí está mal? Claro que sí, cómo no. Oiga, ¿y qué combos nuevos hay en McDonald's? Eh, tengo producto nuevo, tengo el juguito Hit. Uy, ¿qué tal? Está pendiente de los dos hombres sí, que sí, tienes sí. a tu izquierda, listo. De manguito. Ok. Recibido. Sí, todo el día. El señor Pipe de McDonald's tiene una pistola, cuenta con su licencia, lo dejo pasar. Cambio. Listo, bien pueda siga. Gracias. Ya hablé ahí con el sujeto lo de la pistola y eso, ¿vale? Sí, está perfecto. Gracias muchachos. Pítele, pítele al. Muchachos, nos dirigimos para mecánicos, por favor, cerra la puerta. Eso es. Sí a la Uy, trans. no me la conté. Donde no tres pues, muchacho. <risa> Yo soy asustado. A tu manejar. los <risa> manejaron. <risa> si, si, si quiere, si quiere cambiar de puesto, Manolito. <risa> Qué voleo de papeleo que hay que llenar aquí. Ah, sí, te vas a ir con eso. Sí, mucho papeleo. Sí, pues la renovación de todos los documentos, certificados, sanidad, manipulación oh, de alimentos. No. Mucha cosa, ¿y si pagan bien? Si, sí, claro Lo importante es que paguen Si sí. Desde que paguen bien, lo que sea Bueno, sí. lo que sea no, tampoco no, pues, <risa> Trabajar, trabajar para la salud, trabajar para la salud es lo mejor que uno puede hacer Sí, totalmente Una pregunta, ¿no tiene una curita ahí? ahí guardada, ¿no tiene? Eh, sí, pero no, no se nos ¿Eh? permite comerciar con las curitas. No, es para que me, me las pusiera ahorita. Ah, sí, se la, obvio, claro, se la puedo poner. Por favor. El Lamborghini? Entre el azul y el rojo. Eso. Oh, lo metemos acá. Sí, para, para salir enseguida. Eso, eso, Ay, eso, güey. eso, de salida. Ah, no, es que ustedes ya tienen todo el... todo el conocimiento militar táctico que hay que tener. <ríe> Muchachos, vamos a la parte de abajo del parque de Ahí nos dieron los camiones. Sí el tor nos quedó, me quedó fuera Me quedó afuera, fuera, cualquier cosa Llega vehículo Sale, sale, sale Confirma, ¿podemos dejar pasar cualquier vehículo? ¿sí? Sí, sí, sí, eso no es de nosotros Y estos es son zona segura, entonces ya más relajado acá hey Ruiz, cata, cata, cata Eh, Jota, ¿dónde está el alcalde? Ah, Jota, hacer... salgo a hacer perímetro salga abajo, a hacer perímetro en la camioneta 10, 4 Yo Uy. voy a salir, a hacer el perímetro ¿Cómo diez cuatro? Uy, te ha ¿Ya había en la mecánica? Sí. Uy. Ush. Hola. Hola, hola, hola. Venga, venga, venga. venga. Vea, vea, vea eso, a eso, a eso. Sí, sí, sí, sí, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Uf, uf. ¡Híjole! Hay, hay que, hay que requisarla. Sí. <risa> ¿Camilo está disponible? Confirmo, estoy disponible. ¿Qué necesita? Lo solicitamos aquí en mecánico. <risa> Planta 1 no. no hay monedas, no hay monedas. Oh no. No se va. Venga, venga, Camilo. Vea, yeah. vea, vea, vea, vea esa cosita que se va a bajar del vehículo. Ya vea, vea. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, papi! Ya toca trabajar, venir todos los días. Acto natural. ¿Eh? ¿Un cambio de aceite o okay? qué? <risas> Oiga, no, respetan. ¿Cómo se desmayó? Buena. Don Ay, me, me enamoré a primera vista. Oiga, jefa, ¿Cómo? Me están solicitando ahí arriba. Arriba. El señor oh, alcalde okay. y, y el secretario para que cancele, por favor, los impuestos de eso que había. Ah, sí, para. claro. Ah, bueno, ya sí. Gracias. Suélteme, suélteme. suélteme. Hey, Justin. Pasa, Dale, un 4, ¡Pasa un motorizado, pasa un motorizado. Nos dirigimos todos el McDonald's, listo. Voy a tratar de comunicarme con las escoltas del la alcalde, ¿vale? USL, el médico también se quedó allá, cambió Necesitas de seguridad porque sé que ese ese carro. Sí, va. va, va chicloso. <risas> sí. ¿Dónde vamos? Ah, para meterlo. Faltona, Uy. Tranquilo muchachos, tranquilos. Falla normal. Baviao, un baviao. <risa> un baviado. Un baviado dice. ¿Qué pasó? Muchachos, cambio de conductor en el vehículo VIP, así que no demoramos. ¿Cuál es el...? Listo, ¿Listo otra vez con buen movimiento muchachos Ah, eh, primo, aguante. Abra la puerta, por favor, ya. Tenemos un vehículo con humo. Eh, ¿Cuál? El puntero. Víctor 4. Ya les paso un kit. Por no haber manejado, a Cata Ah, disculpe No, no lo digo, que pues para no haber dañado, lo hubieras manejado tú Pues sí ¿no? Esos policías ah, están como sospechosos A Cata yo nunca ah. la puedo manejar Nunca la puedo manejar a Cata yo, yo digo que les demos que demos a la policía Arias, no me regañe por nada, que no he hecho nada todavía. Estoy entiendo que hay manifestación, que no sé qué, entonces toca estar alertas. Ah, sí, señor, yo estoy aquí, o sea, este es el, el, el esquema de seguridad del señor alcalde, ¿listo? El VIP sí, está en la no calle. La Galea, ¿Aquí entonces, lo es? van a proteger? ¿Listo? Sí, sí, sí, claro. ¿Qué, ¿Qué alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo ah. está, mijo? No, ¿Cómo, nada, está, hijo, está ¿cómo a mis compañeros, Sí, sí, señor. También. Estamos aquí charlando un rato. Ah, bueno, listo, listo. Por ahí es que me quieren hacer un paro en, en el GC, ¿no? Sí, señor, estamos con el alcalde. Ay, rumbo, rumbo. Ese, ese es Víctor 1, creo. Llegó, llegó el Víctor 1. Uy, se lo llevo enseguida. Ah, eso fue así, sí, sí. No, vea. No fue de una, al hombre y, y me lo... Y Paso lo, moto a toda velocidad. Esperemos que ya ya, ya, ya llega mi primo que, que, eso, que, que se fue por ahí, es que compró unos zapatos. ¿no? Es que yo, yo veía ese, ese, yo veía ese azul Y yo no, eso no, eso no es, eso no es eso <risa> Uy, primo, me haga hacer hágalo, hágalo, hágalo, va pia, a gastar una caída feliz Hágale, hágale, hágale, hágale, hágale, saliendo de del sale. taller y se nos es más, lo va a gastar todo. compañero de mm. Ok Médico. Hey, <risa> un sándwich y un juguito del bar <risa> Uy, uy, uy entero por radio llegando vehículo. Se, se, se acerca de la camioneta negra pendientes Trabajador de magna trabajador de magno? motocicleta a las seis de los vehículos cambió. Eh, muchachos, listo, apaguen los vehículos y vamos a estar dentro de McDonald's, listo, tranquilos, ya relajados, que la seguridades se encargan de los, los escoltas de él. Mm, no no de policía. De policías sospechosos Eh, pero esa policía sí es intensa, weón eh, Ey, eh, primo, y viene y viene con juguetico la cajita feliz, yo quiero el juguetes. Vaya, vamos a píderle ¿no? le va a apiarlo. ¿Cómo? Oye, sea, yo quiero... Oye No hay convenio con McDonald's Sí, sí que necesitan Una cajita feliz, viene con juguetico, yo quiero el juguetico ¿Escuchan no la eh, me escuchan Sí, creo que no sí, ahora sí, sí en el momento ¿cómo? no tenemos los juguetes o Se 10 hago... cajitas felices Voy a ir a Frisbee. Porque no. ¿Qué? Frisbee. <risa> Uy, caen, me pega. ¿Cómo, ¿Cómo va, va la, la, la vaina? Ahí, pegajosa, ¿unas buenas, bien o no. Bien, bien. Al peluche. Caramelo, caramelo. ¿Cómo? Que le vamos a dar al peluche? ¿Cómo, güey? ¿Qué? ¿Cuántos somos? Uy, no, ¿cómo es decir? yo me voy? <risa> no, yo escucha yo, eso. Yo aquí tengo algo que le gusta a los tales. ¿Qué? Uy, uy, ¿Cómo? Uy, uy, uy. uy mira, Dejate, mira. Fíjate que le gusta esto, Paltán. Tremendo bolillo. Oiga, oiga, muy muy no, no, esa moto. No, Uy, uy, me rodean, ah, no, no, negros no ah. No, cálmese, no, ah, pero ella es negra, ¿no le gusta? Polis. ¿No han visto, no visto la imagen de la blanca enredada de puros negros? Pues parece esto oh. Ay, venga, señora, ¿usted no ha oh. visto no el tremendo? Esta señora de carga Oy, Bueno, venga. chicos, dejen dejen, esas, dejen, dejen acá todo y sigan, sigan, vayan, vayan Entren, entren, entren Perímetro, perímetro, perímetro ¿Cómo? Todos, todos adentro, todos adentro ¿Cómo Tenemos motos y a las 6 de las camionetas, por bandas Sí, sí, sí, yo, yo estoy aquí pendiente, ¿listo? Oiga, hey, primo, eh, parecimos salidas eh, con... Que entre... Que solamente nos seamos Tucumí, sí, me... Manolo y yo, no escuché, no, los no demás vayan por comida, ¿listo? Y ahorita hacemos relevo. ¿Cómo, Macombos? Y el alcalde paga, ¿Cómo? Le eh, si hago transferencias, se lo entrego aquí. Con los impuestos, con los impuestos. De Cof. Cof, Cof. es que le toca afuera por negro. Uy, ah, no. Ay, ¿Cómo, <risa> ¿cómo así? Ay, no. Eso no, no. le dijo el que. El Apenas te fuiste, dijo el que te sacó. Un montón, de los soy. Señor Mateo. Gracias, <scaled aluminia> gracias. No, fue ca fue ca Ah, que era ella la que nos va a conducir. No, Kata, Chayos, todos una fila, la profesora ya va a repartir Madre la amigo, va bien o qué? Quiero que alguien haga como un perímetro por los parques de la parte de este, eh, del norte del McDonald's. ¿Señor? ¿O una o le... dos personas, María oh, Ruiz acá, no, y va. Maximiliano. Copia. Eh, Lucas, si usted ya recibió sus alimentos, apóyeme acá con su pistola con su smg. ¿Solo reviso o me quedo bien, acá? Bien, bien, compa, aquí. Dale das un, una revisada y vuelves. Escoltando aquí al alcalde. Como que Máximo le dio por ir al baño porque está pegando una corrida. Eso, eso suena mal. Ignoren eso. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> <risa> no, no, no. Eh... Señorita, Sargento Ruiz, última llamada, primero y última llamada de atención. Esos mensajes no son para utilizar por la radio, listo. Recibido. <risa> sí, ¿Cómo oh, que no? como que no? Yo ya estoy acá media paja. Todo limpio, mi teniente. Eh, JP va saliendo. Sí. Bueno, mientras. <risa> Todos escuchamos eso, ¿verdad? Ay no, Valde, yo estoy muy bien amigo, bien bien. La verdad es que no me va mal. ¿Para qué te digo que no sí sí? ¿Y tú qué ¿De nuevo en Twitch? O ya. Ya tienes tiempito. Primo, primo, la puerta. Eh, ¿Cuál es Víctor Cuatro? Eh, muchachos, vea, vamos otra vez a ir al... al ¿Se acuerdan donde íbamos al...? Donde hicimos la fiesta con Paulina la otra vez. Eh... La cuarta camioneta. ¿Allá en la finca? Eh, no, no, no, arriba, arriba, allá en la fiesta... Que nos emborrachamos y todo eso, ¿se acuerdan? Por las lomas. Eh, allá arriba, exactamente, allá en el poblado. Donde llega el, el, el Sura, en el helicóptero, ¿se acuerdan? 60 Oh no, no se acuerdan sí, la, finca, la, finca. Yo sí sí, sí, la Yo sí recuerdo como el Sí, yo sí vámonos para allá, estar relajados con Chavalesa Ya te la maqué Ok Ruiz tiene una mejor idea para recordar el pasado que... Okay. Uy, ¿qué? No Ah, qué bueno, compa, qué bueno ¿Y cómo diste con mi canal o okay? qué? Disculpe, ¿el médico viene con nosotros o se queda? Eh, pues estaba esperando a Paulino. ¿Por tantas camionetas y solo éramos cinco? Ah, listo. Pero, um, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos, Paulino. ¿Solo hay cinco, no? ¿Ves? Solo hay cinco. La de atrás es la del dueño del McDonald's. Oh, vale, enterado. No, listo, que nos vamos a descansar. Check, check, check, check, señor, señor, señor, señor, señor. Uy, Don Polino nos no falso. <ríe> oh, bien, <por> <ríe> Si se nos acerca, son polino así muy difícil. Uy, es que no se <ríe> bien. Yo no lo sé. Todas son iguales. Pero se les tiene la puerta abierta. Listo, primo. Hombre, qué bueno, compa, qué bueno que hayas caído aquí. Pues la verdad es que... Listo, muchachos, con boy ya movimiento. Yo no soy muy bueno haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí ¿Qué voy dando. Con Víctor 1. Eh, ¿En serio? de planes. ¿No? Víctor 4, coja punta y avanzamos rápido. ¿Qué eh, si sí, no? No sé. Eh, vamos a Pinewood. Pinewood allá arriba en la casa donde. Siempre hemos hecho fiestas. Se quedó sin gasolina. Ay, no me jodas. Se Olivia. quedó sin gasolina. No, no, no. Postal 6088. Oiga, Alirio. Alirio okay. no quiere atender las estas. Tengo una ganas de ir a. A la protesta a tirarle bolillo a esos. Vaya, tiene piedra que. Están de plomo yo. Uy, lleguemos lo antes posible que tengo código pipí. Mm, yo tengo código dolor de cabeza. No acabo de ir. Hay radio que pueden hacer código pipí por el carro. Quiero la izquierda. Sal. Yo tengo un mundo dolor Oye mijo, cabeza. cómo vamos? No papi, yo estoy por aquí lejos de las. No vean, no vean, no vean, no vea, no vean. No, no, no, no, no. ¿Por qué? Coche y no, el sí. alma. La de la derecha. Ah, afirmativo. A mí me siempre.